Hashtag hey ve de frente, no me nombres, no me tientes, no me cuenten, que demuestren que vacilan antes de la gente. Brother, que la chupe, es que se lucre cuando fume. Puerta, no me escupe, que te lo toca, ya no estoy con cuter.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 Tiene una mierda, Somos tricoma, como como chipachos de fresa Después de dormir, las ojeras no compensan Cuando me despierto me entero no sé, los de cabeza Más for formones de play Más niggas formones de play Más niggas de play Más de play. play. Money, trato Niño bueno quiere un fajo Se ha buscado todo el atajo, y ahora se tira dos años encerrado Luces, faros Corre que ven en los payos Quiere, caro Y papá no pudo comprarlo Compra, venta, que hay que llenar la despensa Polen, prensa, hasta que olvidar los problemas Compra, venta, que hay que llenar la despensa Polen, prensa, hasta que olvidar los problemas Suele pensar, pero no vale una mierda Así que actúa sin cabeza, lo coge y corre como un perro pesa Money, trato, niño bueno que no un fajo Ey, ey, ey, ey I'm